Tenemos eh, con nosotros esta noche a Raymond Azar. Raymond es abogado, es columnista, jefe redactor de el Freedom Post y un reconocido hombre de investigación dentro de los medios digitales. Yo supe de él antes de Repúblicos, supe de él y sigo desde hace bastante tiempo, un hombre interesante, eh, esperaremos por aquí que nos llegue más gente, que nos lleguen, que, que la audiencia crezca un poco, pues siento que este invitado especial que tenemos esta noche vale la pena que lo escuche mucha gente. Raymond, muy buenas noches, este es tu casa, hoy tendremos una hora y media de libertad de expresión. Adelante, Rey. ¿Se escuchó? Creo que... Creo que Raymond ha ¿Sí, tenido problemas de comunicación. Aló, Ajá, ahora sí. sí. Adelante, Raymond. A ver, bueno, gracias eh, gracias por la invitación. Eh, es un placer para mí poder estar aquí y compartir un rato con ustedes sobre eh, estos temas que en verdad están, eh, vamos a decir que preocupando de, de alguna u otra manera todavía o, o, o atosigando a los venezolanos. Pareciera que no, no, no estamos destinados a descansar. Absolutamente. Entonces, confirmo. ¿Me están escuchando bien, mi doctor? Perfectamente, Joana. <risas> Gracias sí, son... a Dios. Gracias a Dios. Parece que sí funcionó, Jaimito. Bueno, quiero decirle mientras va llegando la gente... Vamos a dar un poquito, un, uno o dos minuticos de chance mientras llegan las personas. Quiero comentarles, eh, primero, darles la bienvenida a todos los que se vayan, a todos los que vayan ingresando, eh, darle una cordial grata y, y una bienvenida, como bien lo dijo el doctor Álvaro, este, a Raymond, un, una persona más que intachable, honorable, sino también, pues no tan joven, pero no tan juventud contemporánea como nosotros que de verdad nos llena de orgullo en cada trabajo en cada participación y, y por donde se encuentre nos llena de orgullo como venezolanos de verdad que sí, de verdad gracias, valga la redundancia Raymond por acompañarnos aceptar la invitación y espero que esta sea no la primera de mu y que sean muchas más las que nos puedas acompañar no solamente en los space sino también en los programas que tenemos en el canal de repúblicos las pautas que les quiero dar a continuación, este, no debería decirlas eh, por el resto de del space, porque es más importante la participación de Raymond, las preguntas que le hagamos, como la participación del público y del ciudadano. Entonces, pero quien no lo sepa, por favor... Este, no sé si se lo escriben en, en privado para que la gente no se moleste, pero sí quiero que tengan en cuenta que las participaciones las vamos a tomar en cuenta el día de hoy intercaladas con la del doctor Álvaro y con la mía, ¿ok? Porque en este momento sí es necesario. Este, si se llegan a repetir las preguntas, como bien lo he dicho en otras ocasiones, el doctor Álvaro dará el breve resumen de lo que ya se dijo y ya se respondió y puedan hacer una, una pregunta diferente para que no haya esa repetición eh, tratemos de ser concretos, precisos y no extendernos porque no solamente por Raymond sino también por nosotros se ha decidido que el día de hoy máximo estaríamos hora y media en el space, ¿okay? así que si nosotros tanto el doctor Álvaro como yo tenemos seis preguntas preparadas. Es posible que las personas tengan más. Entonces vamos a tratar de ser muy concretos en, en las participaciones. De verdad los bendigo, les agradezco y, y compartan. Compartan de una vez el espacio para que vaya llegando más y más personas. Así que doctor Álvaro, le doy la palabra y muchísimas gracias a todos. Ok, entonces comencemos. A ver, Raymond, eh, el fiscal Karincán, el fiscal general de la Corte Penal Internacional, eh, inició una gira de 10 días por la región y eh, le tocó en turno a Colombia el día del de, 25 de octubre. Sí, correcto. Durante estos días ha estado... Este, reuniéndose con eh, miembros representantes de la Corte Suprema de Justicia, con el fiscal general, eh, la misión de verificación de las Naciones Unidas, miembros de la sociedad civil. Y en una reunión que sostuvo ayer con eh, los miembros magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, le hizo un llamado al gobierno de Iván Duque para que apoye la labor de esta sección del aparato judicial de Colombia que apoye su labor en el país porque es una garantía de que no haya impunidad. También dijo que esa jurisdicción era admirada internacionalmente y que por eso era muy importante que el gobierno mantuviera su apoyo. Esto lo hace en contravención con un plebiscito que firmaron 6 millones de colombianos negándose a esta jurisdicción especial para la paz eh, como esta es una pregunta eh, digamos que de dos cabezas voy a dejar esta primera parte porque entonces la segunda parte contempla la agenda Venezuela que todavía no existe pero después de Colombia va a pasar a Venezuela y aún cuando no existe agenda todavía para esa reunión no se sabe qué es lo que va a suceder ni con quién se va a reunir este Quisiera saber entonces eh, dos cosas. ¿Cómo, ¿Cómo aprecias la posición de Karim Khan frente a la jurisdicción especial para la paz en contra del deseo de tantos colombianos? ¿Y cuál será la reacción de Duque? ¿Cuál era? y pues este de todas maneras seguiremos aquí atentos a los acontecimientos Sin... bueno, ahí sí te, voy, sí te voy a contradecir porque yo no veo esto como un saludo a la bandera, yo veo que se están limpiando el rabo con la bandera, que es totalmente distinto no les importa, aquí no hay un tema de que importe o, o no importa que hay un tema de, de, de una movilización de, de, de dinero y, y, de, y de una ideología criminal que por negligencia o, o por este imprudencia de, de, de la derecha como tal, ellos han logrado posicionarse en todos estos organismos y han logrado neutralizar absolutamente todo. Perfectamente. Esa expresión resume en una sola línea el nombre de nuestro space, políticamente incorrecto. Es así. Se lo están diciendo. Exactamente. Exactamente. Así y es que, miren, además de que suscribo a Raymond con todo lo que nos compartió en su opinión y en su análisis, lo suscribo totalmente de principio a fin. Me gustó mucho cuando hablaste justamente de cuando le niega la visa de España al hermano de Oscar Pérez, ¿no? Obviamente nuestra indignación fue increíble y a lo que me trae la segunda parte de... De esta pregunta, antes de ir a ella quiero decirle, eh, sin Francisco creo que me estaba haciendo la mano como para tomar la palabra, Francisco te pediría lo que le pido siempre a las personas que quieren ser hablantes, por favor pidan ser hablantes porque este pajarito rojito no nos deja a, este, invitarlos como hablantes, así que las personas que quieran ser hablantes, por favor Pídanos serlo para poderlos agregar en ser hablantes. Y como les dije a quienes van llegando desde el inicio, les manifesté que los vamos a ir intercalando con lo que vamos a ir participando y preguntándole a Raymond, el doctor Álvaro y yo. Ahora sí voy a mi pregunta por lo que hablaste justamente de Oscar Pérez y tiene que ver con Luisa Ortega Díaz, este Raymond. Ella, entre comillas, ahora sí se sentía insegura en Colombia. Ahora sí se sentía insegura. Quisiera que nos compartieras si tienes la certeza de que ahora se encuentra en Panamá en estos momentos. Y se presume, quisiera saber si ustedes presumen y las personas que, que están más cerca de toda esta investigación pueden saber si a ella se le va a otorgar ese bendito asilo en, en España. Bueno, teniendo el. el el presidente de España y todas las personas que están en el gobierno de España, pues no es de extrañarnos. Nos extrañó obviamente sí como cuando tú manifestaste que al hermano de Oscar Pérez le hayan negado la visa, la, el asilo. Entonces lo que quiero que nos compartas es eso. Nos confirme si está en Panamá okay. y si posiblemente le puedan dar el asilo, el asilo allá en España. Bueno, la eh, hasta donde la última información que manejamos es que ella se encuentra en España ella no se encuentra en Panamá que salió en Colombia eh, eh, por miedo, el miedo de Luis Ortega en Colombia es que gane Gustavo Petro las elecciones ¿Okay? eh, Gustavo Petro es aliado de la dictadura y, y obviamente no dudaría en entregar a esta señora a, a la dictadura Nicolás Maduro y evidentemente es lo que ella quiere evitar en España sucede lo siguiente cuando una... O sea, en, en, en sí, el sistema migratorio de protección allá es, eh, es un poco cruel por un lado y al otro lado no lo es. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, la petición de asilo que hizo el hermano de Oscar Pérez, por ponerte este, este ejemplo que es lo que venimos hablando, eh, fue negada en un principio, eh, sin, ninguna, sin ninguna motivación, le señalaron a él que... ...que no tenía elementos de convicción suficientes... ...para considerar que su vida estaba en peligro... Estos fueron, ...estas son las palabras textuales del informe de la carta... ...donde le negaron el asilo por primera vez... ...la presión mediática fue tan tan grande... ...en ese momento... ...que admitieron su, su solicitud de apelación... ...y le otorgaron el asilo... ...pero ahora nos vamos a un caso aislado... ...cualquier persona natural... ...cualquier eh, perseguido político en Venezuela, es muy probable que le nieguen el asilo en España pero una vez que le nieguen el asilo en España a, a, al solicitante este tiene derecho a solicitar refugio humanitario que es una figura similar sin unos beneficios que otorga el Estado ¿Okay? por ende, yo sí pienso que a Luis Ortega le van a negar la petición de asilo político pero ella va a poder optar por el refugio humanitario y eso sí, no se lo van a negar. El refugio humanitario después de cierto tiempo le otorgan la residencia dentro del país y de ya después de cierta cantidad de años, que creo que son cinco años, puede, puede optar por la, eh, por la ciudadanía, por la nacionalidad española. Y ahí ella se podría hacer comunitaria y ahí evidentemente no va a haber nada que hacer porque dudo mucho que España extradite uno de los suyos. Pocos países lo hacen, ¿no? Entonces, este es el panorama que hay sobre esta petición cínica de Luis Ortega, que lo que nos queda a nosotros como venezolanos, y sobre todo a las personas que están allá, y si hay alguien que vive allá y me escuche en este momento, eh, como venezolanos tenemos el deber de hacer de que esas personas no tengan paz. Yo no estoy hablando de violencia, quiero aclararlo, no pero sí de, de recalcar si esas persona sale a la, a la calle que de verdad no tenga la paz necesaria para poder caminar tranquila. En algún momento, yo sé los que piensan que la, la justicia te llega aquí o te llega antes de que te vayas al otro mundo. Pero de que llega, llega. Eh, es muy cínico, sí, la petición de esta mujer, la cara dura de esta mujer, que a su vez sabemos que en estos días también se adjudicó la, la extradición de Alex ¿sabes? diciendo que ella fue la primera que entregó documentos necesarios a a, a los Estados Unidos para, para que esta persona fuese investigada, cosa que no es cierta. No, eh, no nos podría sorprender que eh, Luis Ortega Díaz haya estado en la cartera de Alex Saab, porque en realidad creo que casi todos los funcionarios de, de la dictadura de Hugo Chávez, en principio, estuvieron dentro de esa cartera. ¿no? Entonces, eh, eh, es un tema difícil es un tema que causa indignación a cualquier venezolano que en verdad si sí haya sido torturado o incluso haya sido procesado por esta misma fiscal que esta persona vaya hoy en día a ese mismo país a pedir asilo político o sea, el cinismo que ya estamos acostumbrados a ver que ellos lo han hecho rutinario sin escrúpulos y que simplemente parece que esa medida les ha funcionado porque al final los que terminan saliendo eh, se hacen con la suya también es el caso de Rafael Ramírez. Italia no lo extraditó porque consideran que en Venezuela sí hay violación de de, de derechos humanos y que la seguridad de, de esta persona estaba en riesgo si era extraditada a Venezuela. Entonces, hay un poco, hay un poco de un poco bastante de hipocresía en lo que es este eh, la posición de los gobiernos de Europa, sobre todo, con el tema de Venezuela. Y yo le agregaría que más allá de, de la hipocresía, Raymond, le agrego que es la sinvergüenzura, o sea, no tienen cara, o sea, no tienen pudor, no tienen, es increíble. Vamos a darle la palabra a Francisco y luego vamos de nuevo con el doctor Álvaro. Eh, gracias, eh, buenas noches a todos. En principio, eh, Raymond, eh, en relación a la corte... Eh, eh, la Corte Internacional de Derechos Humanos o, o cualquier Corte Internacional finalmente, lamentablemente en el, en el mundo en el que vivimos, son organismos utilizados como ficha de cambio para, para obtener prebendas, obtener eh, eh, favores, obtener eh, eh, cosas, ¿no? Son, son son otra arma más del tablero político para, para bueno, para negociar eh, eh, temas que le interesen a las a las. A, a los países que están involucrados en esas en esas disputas, ¿no? Eh, y da igual al final al final esto no lamentablemente no pasará absolutamente nada porque porque no hay un interés real de la comunidad internacional para que el problema de Venezuela tenga una solución eh, está claro que, que un un presidente eh, espurio como Nicolás Maduro, que, que ha sido señalado por la fiscalía, eh, por el fiscal general de los Estados Unidos como narcotraficante, con precio a su cabeza de 15 millones de dólares. Eh, bueno, o sea, tantas cosas que, que, que se han visto que finalmente esto no creo que llegue a ningún sitio. ¿no? O sea, eh, creo, que, creo que estoy de acuerdo con el doctor Álvaro, que es un saludo a la bandera y la bandera se la han pasado y se han limpiado. El, el trasero con ella ¿no? y lo otro en relación a, al asilo de, de Luisa Ortega eh, el gobierno el gobierno de España, lo, lo conozco bastante bien, ha estado en España 20 años en principio es un gobierno de corte social comunista ahora mismo ¿vale? O sea, con Podemos que es el, el, el brazo político del chavismo en España eh, gobernando y permitiendo la gobernanza de España eh, esto no va a llegar a, ni, a ningún sitio, ¿no? o sea esto porque el, el, el darle asilo político, a, y de hecho muchísimos, conozco a muchísimos compatriotas, muchísimos venezolanos que están esperando por el asilo y llevan años esperando, pero el dar el asilo político a un venezolano es el reconocimiento por parte del Estado español de que hay, hay perseguidos políticos en España. Eh, perdón, en Venezuela. Entonces eh, Podemos, por ejemplo, no le permitiría nunca al gobierno de España, con el cual gobierna y con el cual, gracias al cual se mantiene, que se acepte bajo ninguna circunstancia eso. Entonces lo que tenemos es un cúmulo de casos, eh, eh, que bueno, de, de la gente común, que en principio no, no, no se los aceptan, los tienen en stand-by y como dijo Raymond, si, si les denegado tienen otras figuras para poder... Pero el proceso pasa tanto tiempo antes de la... antes de, de, la, de la O sea, los tienen en stand-by ahora mismo, ¿no? O sea, no se los deniegan, pero tampoco se los aprueban. Pero como la gente, o sea, los venezolanos que están en España, después de tres años por la propia Constitución Española, hay un artículo de la Constitución que reconoce la, la singularidad de esas nacionalidades con respecto a España y hace como una especie de trato de favor para que puedan solicitar la nacionalidad Española después de tres años eh, de residencia legal, ¿vale? Y esa residencia legal se puede entender como una solicitud de asilo, o sea, cumples tus tres años, dices que quieres ser español por arraigo a la tierra, Exactamente. por arraigo a la tierra, y en ese momento eh, te dan la te dan la nacionalidad, ¿no? Entonces, entonces, finalmente lo que hacen es dejarlo hasta que la gente, pues, no, no le reconocen que sean eh, perseguidos políticos y le terminan dando la, la salida del del arraigo y finalmente la nacionalidad en un proceso bastante rápido o sea a los tres años lo pueden solicitar y el proceso les tardará un año, año y medio, pero bueno en cuatro años, cuatro y medio, cinco como ha dicho Raymond, ya tienen la nacionalidad española pero esta señora, a Luisa Ortega eh, esperemos que, que lo tenga difícil y yo soy también de la corriente de Raymond de que lo que no pueden es tener paz, lo que no pueden es haber hecho lo que han hecho y, y, y salir de rositas, como dicen en España nada más por mi parte, gracias chicos Gracias, um, Francisco de Miranda. Uh, siempre eh, olvido el nombre real de Francisco de Miranda. Ernesto, lo tengo. Ernesto Romero García está ahí, está aparece en, mi, mi, mi, en, el, en la dirección del, del Twitter es eh, a Ernesto New Age, pero pero bueno, Ernesto Romero García la orden para todos aquí. Ernesto, mucho gusto y, y, y, y muchas gracias por tu intervención. Que siempre es muy acertada. Siempre Ernesto se ve que es un hombre este, con, con bastante lectura. Bueno, este, vamos a vamos a cambiar el tópico para irnos con, con el, el general retirado Hugo Carvajal. El pollo, como lo conoce y él ayer declaró como testigo ante un juez de la Audiencia Nacional Española este juez investiga la presunta financiación irregular de Podemos con este, fondos provenientes de PDVSA durante la época del chavismo yo eh, Hago una pregunta con respecto a esto. Uno, ¿eso ayuda o perjudica al pollo Carvajal? Porque en, siento que el mismo Podemos, estando en cogobierno, no va a querer tener a un hombre como esto, a un testigo tan molesto, y lo van a querer extraditar a los Estados Unidos, lo antes posible yo creo que ahí es eh, la estrategia que se trazó es equivocada pero sin embargo obviamente la opinión que importa hoy es la de nuestro invitado y es la que queremos escuchar y en segundo lugar este por qué por qué escuchar con tanta eh, atención al pollo carvajal y han desatendido han desoído los, los llamamientos de la oposición de la, de la oposición real venezolana desde hace tantos años ¿por qué escuchar a un delincuente y no escucharnos a nosotros? ¿qué está pasando en España? porque entiendo que estos que están gobernando ahora tienen apenas dos años pero es que no nos escuchan, nunca nos han escuchado. ¿Por el pollo sigue nosotros? Nunca. Bueno, es que fíjate, Álvaro, lo que pasa eh, es muy, muy sencillo. no Aquí estamos hablando de un criminal solicitado por, por narcotráfico, por ser una de las cabecillas del, del cartel de los soles, en su momento, no este fundador de este grupo criminal. Uh, que, que lideraba junto a, a, a Diosdado Cabello eh, hay mucho como, el problema aquí es donde se está moviendo el dinero ¿no? eh, los Estados Unidos está presionando obviamente porque necesitan tener esa cabeza en la DEA eh, a, a, aquí quiero aclarar algo porque muchas personas piensan que, que la DEA es eh, directamente ordenada uh, por por el, la administración que esté de turno en, en, en los Estados Unidos. Y no es así. La DEA, eh, durante su historia, ha tenido como que esa esa potestad de mantener a quienes quieren eh, tener presos, ¿no? con quienes quieren negociar y, y, con, y hacia dónde quieren ir. Evidentemente, sí puede haber cierto tipo de injerencia de un gobierno de turno, pero limitado quizás un tema de opinión o, o para saberlo bueno, nos conviene más este ir por la cabeza de estos que de estos, estos apártalos o sea, eh, eh, es como un juego de ajedrez pero lo, lo, lo que estás diciendo tú de lo que sucede en España te voy a aclarar algo no es el gobierno español quien retiene la figura del pollo Carvajal ¿ok? Eh, el gobierno español necesita salir de inmediato del pollo Carvajal Aquí se atribuye lo que sucedió a una muy buena jugada de la defensa para dilatar la extradición de este criminal. ¿OK? Todo, todo nació a raíz de un error de forma por una mala redacción de un párrafo que no se adecuó al texto eh, de la orden de extradición y eso le dio suficientemente, suficiente vida para poder llevar una apelación y dilatar el proceso. La extradición de Hugo Carvajal va a ser inminente para los Estados Unidos. Hoy lo que está hablando Carvajal es en, en retaliación hacia el gobierno de Pedro Sánchez y hacia el PSOE, que fueron los partidos que fueron financiados directamente por, por, por el chavismo, ya que no lo protegieron. Porque fíjate fíjate que algo es muy claro, eh, Pablo Iglesias cuando es eh, nombrado, eh, eh, vicepresidente de España eh, él toma directamente la, el control de la sede de inteligencia y es cuando desaparece el pollo Carvajal el pollo se, eh, se fuga ok no pudo salir de España en ningún momento pero lo tenían protegido sale Pablo Iglesias de la vicepresidencia y solo meses después dan con la captura de, de esta persona en la defensa estaba alegando también que los medios utilizados por la DEA no fueron bajo autorización de un juez y por eso fue que se tardó tanto Esto, la DEA ya tenía ubicado a Carvajal desde hace meses atrás ¿ok? si no me equivoco desde el mes de junio ya tenía exactamente la ubicación pero cuando procede la policía la policía procede una vez que él redacta un twitter un tweet eh, hablando de, de de Álvaro Uribe Okay. y con este tweet, la policía de España eh, emitió un, un, un, un comunicado hacia la empresa Twitter para buscar, eh, consolidar el IP de donde había salido este mensaje una vez que Twitter responde a los días eh, le otorgan el IP confirman la ubicación y es por eso que la policía de España procede a, a la captura de, de, de Hugo Carvajal pero Hugo, Hugo Carvajal es molesto en este momento para el gobierno español. No lo quieren ahí. Eso es muy claro, porque a raíz de, de esto pueden empezar a, a salir sanciones en contra de Pablo Iglesias, de Juan Echenique, de, del mismo presidente de España, de Pedro Sánchez. O sea, aquí hay un conglomerado de personas que están totalmente salpicadas dentro de esto, que tarde o temprano van a pagar. Pero Carvajal lo que quiere evitar es llegar a Estados Unidos, porque sabe que de aquí no va a salir. En España va a ser totalmente distinto. Por eso es que están alegando, y uno ve esas cartas de, de, de apreciación que le dan su, su, los prisioneros a, a Hugo Carvajal, que es algo bien irónico, donde dan fe de que es una buena persona, pero ve tú, ve, ve tú la referencia. Creo que Hugo Carvajal no ha medido, en verdad... ¿Quién, es, eh, ¿Quién le puede dar una referencia? Porque no hay una persona este con, con, un, un, con un historial limpio dentro de esa cárcel para hacer algo, algo válido de peso. No te estamos hablando de un, de un almagro, no, no, te estamos hablando de reos, ¿me entiendes? Entonces, eh, eh, esto de Carvajal, sin duda alguna, para mí como yo me mantuve desde un principio lo de Alex Ab, van a terminar extraditados, porque cuando la DEA quiere una cabeza, la tiene. ¿Vivo o muerto? Lo tiene Entiendo, entiendo Y, y comparto 100% esa opinión Este Aprovecho la ocasión para darle la bienvenida a Laura de Rosa Que vino también aquí a, a compartir con nosotros esta noche Laura de Rosa del Freedom Post, bienvenida este, Adelante, Johanna Muchísimas gracias. No solamente igual me uno a, a la bienvenida a Laurita, nuestra gran hermana, en esta lucha, al señor Juan, a Hoffman, al doctor Bori, bueno y a todos los asistentes darles este un gran saludo. De nuevo les quiero recordar que si quieren ser hablantes nos deben pedir la palabra de ser la opción en, en ser hablantes en el micrófono porque no nos permite este pajarito ponerlos como hablantes exacto señor Juan ya sé que me está dando las manitas así que les pido por favor de que sean eh, ustedes los que pidan ser hablantes y yo los voy ingresando ahí en la lista le vamos a dar la palabra a Jaime antes de, de yo intervenir y hacerle la siguiente pregunta sobre Alex a, a Raymond buenas noches cómo están a todos uh, yo quiero intervenir porque yo creo que no podemos ser, un, no podemos ser ingenuos no podemos ser ingenuos en todo esto que, que, que está pasando, ¿no? Evidentemente a la señora Luis Ortega le van a dar el asilo en España porque su gran amigo Leopoldo López está allá. Y el padre de Leopoldo López es eh, diputado al Europarlamento. O sea, evidentemente a ella la van a recibir hasta con una con una corona de, de, de flores. O sea, eso no es de extrañarse, que, que, que pase. Yo creo que, que no podemos ser ingenuos, esto, esto es parte de un plan, evidentemente. O sea, si ella se está yendo para España, porque ojo, el penthouse que ella tiene en París, cerca de la Torre Eiffel, todavía lo tiene, allá no se lo han quitado. Entonces que ella se vaya para España, no nos debería extrañar, porque allá está, está Micho Capriles, está. está parte de, de todos los financistas de, de esta gente y esto esto huele a un plan estratégico de ellos o sea que no suene a, a a una teoría de la conspiración pero es que esta gente trabaja así y evidentemente el pollo carvajal está hablando y está diciendo o sea lo que pueda decir el pollo carvajal realmente ya está caducado porque él está hablando y él va a decir cosas que pasaron en la época de Chávez, porque después que él sale del, de, del, de, del, de la tiranía de Maduro, realmente él no tuvo ninguna participación, él no sabe absolutamente nada, porque él no le dicen nada. Toda la, la información que pueda tener el pollo ya la sabemos nosotros y la sabe el Departamento de Estado. ¿Qué es lo que está haciendo ahora con decir que podemos y todo esto? Realmente, no nos extrañe tampoco que eh, el socialismo de Pedro Sánchez y el comunismo de, de Pedro Sánchez, como buen comunista que es, como buen izquierdista que es, acuérdense que ellos sacrifican a los que necesitan. Y él ha ido sacrificando a Podemos poco a poco. Y, eh, y ya el pollo habló de ponederos. Lo más seguro es que vaya a hablar de Pablo Iglesias. A ellos no le va, no va a interesar realmente... ...que el pollo se explaye y diga todo lo que le dé la gana de, de, de Podemos... ...porque ellos están usando a Podemos simplemente como una moneda de cambio... ...porque el, el, el, el pacto de gobierno ellos lo tienen con el PP... ...entonces esto ya es, esto es una estopa que ellos mismos están enredando... ...y, y que están distrayendo con, con muchas cosas... ...entonces que extraditen al pollo para acá... Yo creo que la DEA y el, el, el, el Departamento de Estado tampoco están haciendo mayor esfuerzo, por eso es lo que les digo. el pollo la, la información que tiene el pollo está caducada. La información que pueda tener el pollo ya la saben acá. Que la puedan confirmar es otra cosa. Pero realmente eh, no podemos ser ingenuos y hay que seguirle la pista a esta gente porque no es lo que vaya a hacer el régimen, no es lo que vaya a hacer el... E, e, el pollo o lo que vaya a ser eh, Luisa Ortega sino el conjunto completo que está en el búnker español porque están usando España como un búnker entonces hay que estar hay que montarles el ojo porque evidentemente Rafael Ramírez está cerquita también entonces aquí lo que puede haber es un cambio de, de nombres más no un cambio de sistema como pasó en Yugoslavia sacaron a Milosevic pero mantuvieron el, el, el sistema entonces pueden sacar a, a, al platanote este al mongólico Maduro lo pueden sacar y se puede montar otro igual o peor y seguimos en lo mismo y seguimos en lo mismo y la comunidad internacional sigue en lo mismo así que no podemos ser ingenuos con esto que está pasando gracias y y le doy la palabra a, creo que viene Álvaro. Me gustaría escuchar a Raymond qué opina sobre lo que compartió Jaime. Mira, evidentemente ya, ya no es un tema de, de, de ingenuidad, pero como mantengo lo, lo, lo que digo sobre el tema de la DEA, eh, Carvajal simplemente es una moneda de, de recambio para una confirmación. Uh, de otros delincuentes que han participado en acciones de tráfico de drogas, ¿qué es lo que le interesa a Estados Unidos? A Estados Unidos no le interesa el lavado de dinero en España. A Estados Unidos le interesa todo lo que ha, eh, ha afectado de cierta manera a su seguridad nacional y, y por ende ellos no van a parar en, en ese aspecto, ¿no? Eh, más allá del de, de, de este tema, ¿no?, y, y la poca eh, coherencia que tienen los, los entes internacionales porque si, si vemos cuando dicen como, como dijo Álvaro ahorita eh, porque a nosotros no nos escuchan, el tema es que nosotros no tenemos un líder sólido que, que dé la cara y que y, y que tenga validez internacional para, para poder tomar alguna medida, el último líder que tuvimos fue este el señor que, que se encargó del interinato que ya sabemos cómo terminó ¿No? porque o sea, ahí no hay más nada que hacer hay otros que están vol intentando volver a surgir como Capriles Radonsky este, que, que la única manera de que surjan es dando eh, entrevistas en Globovisión que es un canal que pertenece a una persona solicitada de hecho por el mismo departamento de estado que es Raúl Durri. entonces a aquí evidentemente hay un, hay un, una búsqueda de turnos de, de protagonismo para que siga reinando la impunidad, pero al fin de cuentas eh, todo lo que afecta a la seguridad nacional de Estados Unidos siempre se va a mantener, eh, eh, no caduca por decirlo de alguna manera, no prescribe y, y esto es lo que ellos están buscando porque esos son trofeos de, de, de, de, de, de este gobierno, pues de este país, eso es, una, eso es algo que hemos visto ya por historia. Gracias, Raymond. Francisco, te doy la palabra después de que haga yo el planteamiento, Raymond, sobre, sobre esa, ¿ok? Por favor. Eh, Raymond, mira, además de que el abogado de Alex Saab declaró que iba, de, iba a manifestar en corte ser inocente, yo te quiero preguntar, ¿qué se puede esperar? Ya lo hizo, sí. ya lo hizo, ya se declaró no culpable. Ok, el, el, el, lo dijo el abogado el abogado, este, te pregunto, ¿qué se puede esperar con todo este tema de Alex Zapp? ¿Creen que en algún momento pueda hacer tratos eh, con la justicia americana? Ya el doctor Álvaro intervendrá porque nosotros hablamos justamente antes de este space. Y... Este sabe eh, también pues cosas que ustedes eh, también manejan la y ustedes como abogados también las manejan mejor que yo. Entonces, ¿creen que en algún momento hará tratos con la justicia y será realmente útil a, a Alex Ab, pero para quién, Raymond? Bueno, Alex Ab es útil, evidentemente, ahorita para los Estados Unidos por toda la, todo todo lo que se ha con, eh, confiscado, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de... de billones de dólares, sin embargo, yo pienso que, que Alex Saab se va a mantener callado para proteger a su familia. ¿No? Hay que recordar que la familia de, de esta persona está, está en Venezuela, eh, El mismo el, los Estados Unidos eh, también están tras la pista de, de ciertas actividades ilegales que realizó Shadi Sahab que es el, el, el hijo mayor de, de este criminal. Y mira, o sea, de que caiga alguien detrás eh, de él, quizás él pueda entregar personas que no afecten directamente a, a, a Nicolás Maduro o que no afecten directamente a la, a la dictadura, sino cero a la izquierda que, como dije, dijeron aquí previamente, lo van a utilizar para, para seguir manteniéndose eh, en el poder, no porque es lo que, lo que ha acostumbrado a la izquierda desde toda la vida, o sea, eso no, esto no es nuevo. Así que eh, lo que podemos asegurar es que con la prisión hacia Alex Saab que estaba a nada de, de ser condenado a, ca a cadena perpetua, eh, podemos decir los venezolanos que estamos respirando un poquito de justicia, ¿no? Pero no sé qué, qué, qué, qué más, eh, quién más pueda caer de peso detrás de él porque, como te dije, la fa está la familia y, y esto sí nos entregan a la familia directa. No es como como Maduro y silvia Flores que se olvidaron de los sobrinos, porque por eso no lloraron ni, ni siquiera un tercio de lo que han podido hacer por por Alex Saab, porque Alex Saab se encargaba completamente de todas las finanzas eh, especiales y legales de, de, del dictador, de sus personas más allegadas, y esto va a a recaer precisamente en, en la búsqueda de esa respuesta de a ver qué más pueden sacar. Pero ya, ya yo veo que no puedan sacar mucho. O sea, nada más la prisión de él significa una pérdida monetaria gigantesca para la dictadura. Bueno, tú sabes, eh, Raymond, que... Eh, ok, voy a... Voy a hacer aquí una un inciso. Y es que, bueno, una de las condiciones para que eh, tengan lugar las extradiciones, es que el lugar de destino no tenga una pena superior a la del país que entrega. Eh, en este caso, el, el, el venezolano, porque entiendo que es colombiano-venezolano también, el venezolano eh, Alex Zapp, no puede ser eh, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos en virtud de que en su país de origen no existe la cadena perpetua. Entonces, este esto, esto en, en primer lugar desde el punto de vista técnico, digamos. Pero desde el punto de vista eh, eh, subjetivo, eh, yo creo que Alex Saab va a ser condenado a una pena bastante, bastante menor a la de la expectativa que tienen muchos. A mí me encantaría que fuera cadena perpetua. Sí, necesitamos una lección de ese tamaño. Pero yo creo que para la conveniencia de los Estados Unidos eh, es mejor poner a un hombre como ese en una pena como la que hicieron con con Alejandro Andrade le ponen una pena que él vea a corta distancia que cada vez que colabore esa pena se vea significativamente disminuida para poderlo provocar si a él lo condenan a 80 años de cárcel no importa quién entregue no va a salir nunca pero si a él lo condenan a 20 años él sabe que en la misma medida en que él vaya aportando información suficiente como para que se logre aprender a la gente importante, a la gente que los Estados Unidos quiere, y esa pena se pueda ir reduciendo significativamente, digamos dos, tres años, cinco años, siete, diez años, él va a ver la luz al final del túnel mucho más cerca y se va a ver probablemente tentado a eh, a poder colaborar. Es, esto es yo si yo si yo fuera el juez yo no, yo no le pondría a ese hombre una pena superior a los 25 años. Porque yo siendo el juez americano, yo siendo Sullivan, yo no le pongo más de 25, 30 años, si, quieres, si, si, si queremos llegar tan lejos. Porque es necesario de él, el propósito de los Estados Unidos no es tenerlo a él preso, es todo lo que sabe y a quiénes y a cuánto dinero puede recuperar. ¿Y a cuántas personas puede él entregar con el aporte que él vaya a dar? Entonces, si yo le pongo 30 años, él sabe que está cerca y se va a ver más tentado. Si yo le pongo 80, no importa lo que haga. Eso es, es, es esta es la... la... Sí, aquí? fíjate, el, el tema es que aquí en los Estados Unidos, no es como en Venezuela, que la, la, la, eh, los delitos se suman y se dividen entre la cantidad de de acciones, sino que aquí simplemente se suman, ¿no? Al, al yo hablarte de una cadena perpetua, eh, evidentemente, puse mal el término, pero aquí va a haber, eh, eh, Alex sabe está siendo eh, acusado de ocho cargos, ¿no? De los cuales siete atentan directamente contra la seguridad nacional de los Estados Unidos. así, eh, Por ende, este, aquí no se trata de que el juez diga, bueno, yo lo voy a condenar a tanto tiempo para que el negocio, porque ya también eso depende de lo que esté haciendo el fiscal. Me, entiendo. ¿Sí? Me entiendes. Este Y como te dije, aquí está la DEA de por medio. Esto no, DEA significa narcotráfico. Y, y por ende, yo pienso que Alex, ha, eh, su futuro es eh, muy gris. Vea por donde lo vea, una persona de, de, de 50 años, 30 años, quiere de, de que va a morir en la casa. Porque o sea después de los 80 va a ser muy gris. Sí. ¿No? La, la, la, eh, entonces... Eh, ya yo creo que de que él hable o no hable, si en verdad él quiere a su familia o mantiene ese, ese vínculo con ellos, va a, a, a actuar como padre de familia y, y, y va a sacrificarse él, porque sabe lo que, lo que se arriesgaría eh, en cambio de que esta persona hablara. ¿no? Entiendo, entiendo. Entonces, entonces eh, es muy, o sea, es complicado, el proceso no va a ser nada corto. Mm. Y, y menos si no está dispuesto a, a, a nada que negociar, si no está dispuesto a nada que negociar los Estados Unidos va a ser muy severo con él. Sí, es así. Bueno, mañana, mañana no, perdón, en tres días. El, el uno de el noviembre. primero de noviembre tendremos pues la audiencia ya en donde él tendrá que este presentar su su, su posición final porque de inicio dijo que era no culpable su abogado, pero ahora sí tiene que decirlo porque la primera era la imputación y ahora viene este, la audiencia en donde él tenga que decir es o no es culpable si dice que no es culpable pues entonces creo que este, se le se le va a poner el mundo negro inmediatamente, pero si, si acepta su culpabilidad pues se abre la ventana de la negociación y entonces, tras bastidores, podrá entonces comenzarse a, a ver qué es qué es lo que tiene. Y yo estoy seguro que los Estados Unidos ya tienen una gran parte de toda esa información, desde, desde mucho antes de Cabo Verde, estoy seguro. Pero este vamos a ver qué es lo que sucede. Muchas gracias por todo eso, Raimundo. Así es. Antes de darle la palabra a Francisco. Eh, y después que el doctor Álvaro le haga la siguiente pregunta a Raymond, eh, quiero decirle a las personas que si desean hablar, por favor, pidan ser hablantes. Se los recuerdo porque no nos da el chance, no nos brinda la plataforma la opción de poderlos invitar a hablar. Entonces, rápidamente te damos la palabra, Francisco. Sí, eh, en principio... Quiero rápidamente responder a, a Jaime con el tema de, que comentaba antes sobre la inocencia en, en cuanto a lo que se produzca por parte del gobierno español. Les conozco bastante bien, eh, a las lacras de Podemos también. Eh, en principio, el, el tema es este, que yo quiero que recordemos un poco cuando, cuando se le cuando se le reconoce a Juan Guaidó como presidente interino, vale, que el primero en reconocerlo es, es la administración Trump. Pero España es uno de los últimos y les costó la vida porque en principio eh, la pinza de gobernanza estaba en manos de, de Podemos. ¿no? O sea, son, tienen eh, los apoyos en el Congreso de los diputados necesarios para mantenerse en el poder gracias a ellos. ¿no? Entonces, entonces son, son llave de gobierno, con lo cual todo aquello que vaya contra el régimen chavista, Podemos lo bloquea. Entonces, ¿qué sucede? De que de que eh, no, el hecho de que esté el padre de de, de de Leopoldo López como eurodiputado, está como eurodiputado del Partido Popular, que es el centro derecha de España, ¿vale? O sea, que nada que ver con el PSOE. Eh, y, el, y bueno, nada, solamente aclarar ese punto, que en principio yo dudo mucho que le den el asilo, esperemos que no, ¿vale? Eh, por otra parte, en relación al, al, al proceso de... De esa, el, el tema es que el, el fiscal cuando el fiscal general eh, se, se atreve a señalar a alguien ya tiene fuerza eh, ya tiene pruebas suficientes para para llevar a buen puerto ese juicio no o sea es decir da igual cómo se declare eh, este señor eh, inocente culpable o lo que sea ellos tienen elementos suficientes porque la fiscalía de los Estados Unidos no no da puntada sin hilo esto qué significa no van a, a, a, a acusar a alguien si no tienen pruebas de peso suficiente para para eh, llevarlo a una condena, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo, tenerlo en cuenta. Eh, lo otro es que, eh, como buenos abogados, que son algunos de los que están en la sala, eh, ahora mismo está el abogado de, de Saab, está hablando con la fiscalía y están negociando y están cada uno viendo a ver qué postura tomar, ¿no? Entonces, esto es un proceso que, que es una especie de... de ...de careo sin serlo... ...donde ellos se, se están midiendo la fuerza... ...a ver por dónde tiran, ¿no? Esperemos el 1 de noviembre a ver, a ver qué pasa... ...pero eh, eh, creo que este hombre... Eh, ...va restiado con el régimen... ...es decir, se le declarará no culpable... ...peleará con uñas y dientes hasta lo último... ...primero, para y coincido con Raymond... ...para proteger a su familia... ...y la única manera... ...y eso será parte de las negociaciones... ...de que él pueda entregar al régimen... ...con todos los nombres, con todas las cuentas... ...con todo el dinero es que esa familia esté fuera de Venezuela y protegida. Entonces la, la fiscalía tendrá que valorar entre este pez y todos los que le puede entregar eh, qué hacer, ¿no? Y qué, y cómo condonar esa deuda, cómo minimizarla o incluso darle protección y, y perderlo del mapa y que entregue a, y que entregue todos los millones y todas las cuentas y, y la cabeza de muchos más. Esto es, esto es una lotería, según lo que el fiscal entienda que sea más conveniente a los intereses de Estados Unidos. Bueno, nada más por ahora. Mira Ernesto eh, es muy interesante eso que acabas de decir a, a propósito, bienvenida a Yossi Cruz que la tenemos aquí de vuelta luego de varias semanas bienvenida a nuestro espacio Yossi eh, Ernesto eh, existe existe una, una diferencia eh, notable aun cuando sabemos que la fiscalía de los Estados Unidos y los cuerpos de investigación ya tienen todas las Gracias. Ok, ya, ya tienen todas las pruebas de sobre Alex Sapp. ¿Existe una gran diferencia cuando eh, de admisión de hechos se trata? Sí existe una gran diferencia. No es, no es igual que él diga que se declara no culpable o que admite los hechos por los cuales está siendo imputado. Eh, la diferencia en el procedimiento es que cuando tú dices que eres no culpable, el, el esfuerzo que tiene que hacer el gobierno en entonces comenzar a desplegar pruebas, utilizar horas hombre, mmm, estructuras, organismos de investigación y poner todo sobre la mesa, eso cuesta tiempo y dinero. Cuando él dice que admite los hechos, le está economizando al sistema mucho dinero. Y le está facilitando las cosas a lo, a, a, a, un, a un sistema que ya sabe que tú eres. Cuando él dice yo fui, sí fui, el gobierno ya lo sabe. Y de alguna, manera, de alguna manera, digamos esto entre comillas, premia esa honestidad. Entonces ahí hay reducciones de pena, hay consideraciones especiales, hay negociaciones posibles, porque él necesita al decir yo soy culpable, eh, obviamente eso también ya está previamente negociándose entre la Fiscalía y la Defensa. Yo voy a decir que soy culpable, pero ¿hasta dónde? no Y si yo lo digo, ¿qué obtengo? Entonces, sí hay, hay, hay una diferencia importante entre decir, eh, aun cuando ya los Estados Unidos lo sepan, es importante que él pueda decidir acertadamente si es culpable o no de los hechos que, de, que lo están imputando, que son los ocho cargos, como dice Raymond, que son siete por por este por lavado de dinero y uno por conspirar para, la, para el lavado de dinero. Entonces, los ocho son muy parecidos. Así que, bueno, gracias por estar aquí todos participando. A ver, Raymond, vamos a... a hablar entonces de las elecciones del 21 de noviembre. Okay, fíjate. Eh, no sé si quieras preguntarme algo o si lo que quieras saber directamente mi opinión. Sí. sí eh, eh, a ver, eh, varias preguntas. Eh, yo creo que todas las preguntas se van desde la, desde una muy sencilla. Debemos votar el primero de noviembre, el 21 de noviembre. ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar el 21 de noviembre? ¿Qué, qué haremos los que, como yo, eh, están, están promoviendo el desconocimiento de esas elecciones? ¿Es desconocimiento o es abstención? ¿Qué crees tú que vamos a hacer nosotros después del 22 de noviembre? Porque esa pregunta me la han hecho en Twitter varias veces y me han dicho Sí, y tú como abstencionista, ¿qué vas a hacer el 22 de noviembre? Le he dicho, bueno, seguiré luchando, seguiremos luchando, pero, pero bueno, ya no importa. Lo que queremos es escuchar eso. ¿Votamos o no el 21 de noviembre? ¿Vale la pena? Hay que desconocer o abstenerse o votar. Mira, eh, personalmente te digo, eh, votar es un acto de, leg de legitimar a, a esta dictadura, ¿no? Así si se vaya a perder o no. Si, se van a, si, si la gente sale a votar, ya sabemos igual cuál va a ser el resultado. Yo, uno de los rectores del CNE, estaba diciendo que si la la, la Comisión que, de la Unión Europea que iba a, a, a, a ver la, las elecciones, bueno, el fraude, el circo electoral, mejor dicho, eh, se quejaba, o sea, no podían quejarse de nada si llegaban a ver a, a alguna irregularidad. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si nos agarran robando, no pueden decir nada. Y si dicen algo. ...no va a pasar nada... O sea, ...es más de lo mismo... es ...seguir yendo a este ciclo... ...vicioso... ...que eh, no va a terminar en nada... ...sino simplemente dando, da, eh, dándole más oxígeno... ...ya todos los organismos internacionales... ...se olvidaron del interinato... ...y están a nada de terminar de reconocer públicamente... ...otra vez a la dictadura de Nicolás Maduro... ...y, y, y lo voy a poner como un ejemplo... ...que en verdad a mí me sorprendió... Eh, ...en un momento cuando lo, lo escuché hablar que fue con, con Luis Almagro Luis Almagro de hacerle la guerra a, a la dictadura y mover todos los, los organismos internacionales y, y hablar en pro de Venezuela este pidió que le quitaran la inhabilitación política a Leocenis García ¿no? entonces esto, esto este detallito que muy poca gente pasó por alto denota la gravedad del asunto primero porque Luceni García ha sido eh, eh, eh, pieza fundamental para el régimen de seguir eh, legitimándose o manteniéndose en el poder, haciéndole la guerra a lo que conocíamos antes como la, la oposición o, lo que, o la pseudo-oposición venezolana. ¿no? Él ha alimentado eso en sus ansias de poder, eh, ha sido una pieza clave para la dictadura. Meses atrás, Almagro tuvo una entrevista con Leoceni García, pública, por Zoom, donde le decía que él no podía participar, pero ahorita, hace nada, pide que le levanten la inhabilitación política. O sea, aquí no hay coherencia. O sea, tanta incoherencia quiere decir que hay algo coherente detrás. Y es que están trabajando para seguir manteniendo esto porque ya no hay salida. No hay confianza, evidentemente, en el interinato. Eh, eh, Juan Guaidó desapareció del mapa todo el mundo sabe que, que está mandando a la oposición venezolana es Leopoldo López y están los otros que le quieren eh, morder los talones que evidentemente es Julio Borges, así como, como pasa con el escándalo este de Monómeros y, y no vamos a llegar a nada, ¿y qué vamos a hacer el día después de las elecciones? Bueno, vamos a empezar a escuchar la propaganda para el revocatorio porque eso es lo que va a venir ya eso eh, eh, esa es la trama que sigue y vamos a seguir en lo mismo. La dictadura en Venezuela va a salir, sale por una sola forma, y es por la fuerza. Aquí no hay medio democrático sustentable, ni confiable, para poder derrocar una dictadura criminal como esta. Cuando la gente habla, no, pero que este Pinochet, que no sé qué, o, o hablan de cualquier otra persona que haya salido por medios democráticos, entre comillas, a... Esto no es el caso, porque aquí no estamos hablando de una dictadura convencional, aquí estamos hablando de una dictadura criminal, vinculada con grupos terroristas como Hezbollah y Amas, y aparte este, con, con las FARC y con cualquier eh, otro grupo radical de izquierda que lo único que hacen siempre es atentar contra la, la, la seguridad nacional de todos los países. Entonces, este aquí se han atornillado en el poder. No tenemos, los venezolanos no tenemos muchas opciones, pero el que se pare a votar, va a contribuir indirecta o directamente con, con, con este con, con la dictadura. O sea, vámonos, y les pongo este, este, este ejemplo. Infobae hace días atrás sacó una información sobre la presencia de Ébola en la isla Margarita, y todavía el gobernador de la, de, que es, supuestamente es oposición, la de Alfredo Díaz, que todos sabemos que es un corrupto de calle, ah, no, no, no se ha mencionado, no ha mencionado nada de esto. Nueva Esparta va en camino al Morelato, otra vez. Vuelve Morel Rodríguez, se le, eh, co cohabitan como de costumbre con, con la dictadura y nada va a pasar. Lo mismo va a pasar en el Zulia o con cualquier eh, o con cualquier otro candidato de estos que se esté lanzando en cualquier otro de los estados. Aquí lo que viene es una cohabitación que muchos la venimos avisando desde hace tiempo, pero no tenemos eh, más nada que hacer porque el, el, el ciudadano está limitado no permiten que un grupo de, de derecha o, o qué sé yo alguien arme en un partido político legal en Venezuela que traiga problemas porque no hay libertad o sea, mucha gente habla de ah no que vente Venezuela vente Venezuela eh, no es nada que vaya a afectar a la, a, a la dictadura ¿me entiendes? entonces hay un, un tumulto de muchos temas eh, eh, engranados, que simplemente nos van a condenar a los venezolanos a lo mismo, al exilio, a la costumbre y a la supervivencia. Yo creo lo mismo, yo creo exactamente que, que Venezuela no le hace ningún daño al gobierno porque de haber sido así, alguno de ellos estaría preso, perseguido o en el exilio. Mientras ellos estén allí, eh, quiere decir que al gobierno les resultan convenientes. Por otra parte, eh, no también este, concuerdo en que lo que viene es una cohabitación les van a dar acceso probablemente a una que otra alcaldía, a alguna gobernación, si es que acaso llega a ser así. Claro, pero es que fíjate, las alcaldías y las gobernaciones no van a resolver nada. Mucha gente habla con mucha esperanza de la, de la postulación a la alcaldía de Huatire, de, de, de, de Raciel Rodríguez. Y, y de donaciones no se vive. Yo conozco a Raciel personalmente, o sea, puedo decir que, que me parece una persona de bien, pero también, como se lo dije a él en una oportunidad, él simplemente está legitimando eh, eh, a la dictadura y, y ese esa, esa mentira, esa, esa ilusión de querer ser el mejor alcalde de Venezuela no te va a servir para nada porque no va a haber ningún cambio. Si la, la dictadura no quiere darte la oportunidad, ni el beneficio, ni, ni, ni, ni, ni la financiación para que tú puedas eh, eh, mantener económicamente eh, eh, un municipio, menos lo hace con una gobernación, aquí todo está centralizado en las Fuerzas Armadas y ¿Sí? este lo que es este, la, cúpula, la, la cúpula como tal. Aquí no hay más nada, lo demás no cuenta, la gobernación la alcaldía no, no, no existe, los diputados no existen. Aquí se encuentra el grupo generalizado que tiene secuestrado al país. Yo, en creo. La mano con la Fuerza Armada. Yo creo que ellos, ellos todos saben que están legitimando la dictadura. Yo creo que sí, ellos lo saben. Ellos saben que es un acto de cohabitación. Sin embargo, eh, la intención que subyace es la de tener acceso a un presupuesto para poder pagar, de alguna forma, para poder pagar con dinero el esta, eh, su genuflexión pues el, el hecho de que están colaborando con ellos y de que están eh, yendo a una a un evento electoral juntos y que pues han decidido cohabitar entonces al darle una gobernación que que no tenga gran importancia o al darle un par de alcaldías les permite tener acceso a un presupuesto que ellos le pueden echar la mano sin que tengan que este estar mirando a otra parte eso creo que, que, que por ahí debe venir la cosa de todas maneras es indigna la, la, la actuación pero creo que por ahí debe venir la cosa creo que por ahí debe venir este, por ahí tenemos, tenemos a Ernesto pidiendo el derecho de palabra sí, pero antes de, antes de Ernesto tenemos que darle la palabra a Ojo Negro pero no sé si Raymond quería complementar algo más de lo que estabas diciendo a tu doctor no, no, adelante, adelante. Okay, es la palabra ojo negro? Hola, buenas noches. Mi nombre es Paolo del Ventura. Me identifico, ¿no? No crean que estoy usando un seudónimo ahí para ocultarme ni nada, ¿no? Por si acaso. este No, bueno, eh, muy interesante lo que están debatiendo. Eh, solamente, bueno, apreciación, ¿no? Coincido con lo que estaban comentando sobre 20 Venezuela. Yo estuve en 20, estuve, hace ya más de dos años me retiré de allí porque de verdad que veía que no iba a ningún lado. Y no voy a hablar mal ni, ni de nadie ni nada, ¿no? En particular, ojo. Pero lo único que difiero, sí, es que hay muchos de ellos que sí están en el exilio, o sea, están fuera del país. Muchos que militaron en 20 o militan y están fuera. No es que están todos en Venezuela, ojo. Claro, coincido en lo que están diciendo centralmente que eh, María Corina, los principales líderes, sí están en Venezuela y no les hacen nada. Ahí estamos de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo. Y bueno, por otro lado, la verdad que no sé, a veces uno no sabe qué, qué puede hacer. Yo estoy ahorita en Buenos Aires y quisiera hacer algo más contundente contra el narco régimen, pero o sea, no sé, uno sabe que el G4 es más de lo mismo, cohabitan con la dictadura, eh, 20 aparenta que es otra cosa, pero no sé. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, los continuaré escuchando. No, muchas gracias a ti. Antes de darle la palabra a Ernesto, que aquí aparece como Francisco, pues quería comentarles de que a mí justamente me tocó hacer un Twitter alterno, que es por donde estoy hablando, porque gracias a Dios nos hemos dado cuenta que sí funcionó, Jaimito. <ríe> sí funcionó, porque era demasiado, demasiada la censura, el sabotaje y todo lo que me hacían cuando entraba por, por mi cuenta principal. Eh, me gustaría antes de darle la palabra a, a Ernesto no sé si el doctor Boris o el señor Juan Núñez o el señor Manuel nos piden la palabra porque después eh, hago yo la pregunta y casi que estamos finalizando entonces nos gustaría saber si ustedes quisieran participar que son súper activos siempre. Francisco Sí, eh, nada, estaba esperando a ver si alguien más eh, participaba. Eh, a ver, yo creo que lo que estamos eh, presenciando con, con, esta, con esta pantomima del 21 de noviembre es eh, el lavado de cara que, que quiere darle la comunidad internacional al, al régimen. ¿no? Lo que ha pasado es que la, la pseudoposición que, que ha tenido... Eh, todos los recursos a su disposición ha tenido la aprobación de la comunidad internacional ha tenido los recursos de, de CIPCO ha tenido todo para y ha tenido acorralado al régimen realmente en un, en un punto no ha sabido materializar o no ha querido materializar porque porque ser opositor es, es eh, en Venezuela, eh, bajo el régimen de Maduro, una manera de enriquecerse. no Entonces, eh, Estados Unidos ha ayudado, eh, creo que siempre lo comento en los, en los, en los Spaces donde estoy, eh, entregó 52 millones de dólares a Julio Borges, eh, vi yo el vídeo donde le entregaron el cheque, eh, US AIDS, eh, un montón de dinero y recursos de los que han dispuesto y no han hecho absolutamente nada. no Con lo cual, sencillamente desde mi punto de vista, deja ver que hay una connivencia entre esa falsa oposición y el régimen, ¿no? Pero lo más alarmante, miren, hace hace quizás unas tres o cuatro noches estuve en un space donde entró uno de los candidatos eh, en Venezuela a una de las, de las, no sé, de, para concejal de un pueblo en, en, en, en, no me acuerdo si era en, en Aragua o en dónde estaba, ¿no? Pero bueno, él dijo que él estaba seguro de que, bueno, de que porque nosotros prácticamente nos, nos, nos, nos parecía de risa, ¿no? De ir a una elección contra, contra una dictadura en la cual, además, una dictadura de, delincuencial como la de la de Maduro. Entonces, ¿qué garantías tenía, no? Y resulta de que, bueno, él pertenecía a un partido político que nosotros no conocíamos, una, una enseña política nueva, y le dijimos, oye, ¿pero quién está detrás de esto? No, eh, Claudio Fermín, ¿no? Vaya, Claudio Fermín, menudo... Madre menuda suena. menuda pieza, ¿no? Entonces, pero además de eso eh, eh, se ha filtrado, que me imagino que muchos lo habrán escuchado ya, una un, una conversación entre uno de los de las, de las personas de, del régimen, eh, eh, creo que es del Estado Bolívar, diciendo que burlándose uno de la oposición diciendo por eso es que ustedes nunca ganan. Nosotros ya tenemos comprada la, más de la mitad de la oposición, la hemos pagado por adelantado para que participen en la elección con la promesa de que cuando se acabe todo le terminamos de pagar y les resolvemos la vida. Entonces al final estamos, y se burlaba diciendo que bueno que, que Maduro era el príncipe Maquiavelo y que ustedes no han visto nada todavía. Entonces eh, toda la maquinaria, o sea, yo me imagino que, que, que en un estado eh, casi estado fallido como el de Venezuela, eh, la gente... Eh, bueno, se, ha, se presta todo esto, estamos hablando de una... Uh, no hay ley, no hay, no hay orden, no hay, no hay nada que defender, con lo cual pues, se han convertido en marionetas del régimen, les están pagando, van a ir a una elección para delante de la comunidad internacional de, eh, simular que hay democracia, algunos ganarán otros... Eh, la Unión Europea, eh, seguramente el centro Carter irá a echar un vistazo también y dirán que esto fue legítimo, que Venezuela es una democracia legítima. ¿Por qué? Señores, las corporaciones americanas están interesadas en meterle mano a los recursos venezolanos, así como están haciendo los chinos, los rusos y todo. Esto es esto es un tema meramente económico y el cartel de los soles seguirá funcionando con, con el señor Diosdado de cabecilla y todo seguirá como está. Lo único es que quieren ante sus votantes, es decir... La, la, la Unión Europea y tanto el gobierno americano quieren tener la, la vía libre y la legitimación que un proceso electoral les da para comenzar a tratar con el, con el régimen. Ya está, nada más. Bueno, gracias por todo. Espero de todo corazón que estés equivocado, Ernesto. <risa> sí, no sé si Raymond quiere agregar algo o opinar algo con respecto a lo que decía. Sí, mira, lo que, lo, lo que dice Ernesto muy, es muy lógico y a mí no me sorprende, porque de qué otra manera Daniel Ceballos puede participar este, en, en estas elecciones. ¿no? Una persona que hay, que, hay también... Y, y, y esto hay que refrescar la memoria de muchos, ¿no? Daniel Ceballos estuvo preso en el Sevín y con, formó una, eh, una revuelta de presos que iban a ser fulminados por, por el, por el de ¿no? La orden era a matar y que salva a Daniel Ceballos y a los presos que estaban ahí, que ahí se encontraba Joshua Holt que era un ciudadano americano que fue la, la pieza de salvación y el que se da cuenta de esto para que no, lo, eh, no, no proceda a la operación es el mismo Rafael Lacaba Rafael Lacaba con toda su locura y todo su, eh, su, su extraño aspecto, extraña personalidad es un tipo muy inteligente que mucha gente ha subestimado ¿no? y no es que estoy da, da, dándole flores ¿no? sino que es una persona que sabe hacer lo malo, pero a la vez es una persona que está preparada y Rafael Lacaba fue el que presentó a Maduro lo que había pasado en Panamá con Noriega cuando asesinaron al ciudadano americano, que por esto es que eh, Bush en ese momento toma la decisión de, eh, Bush padre, toma la decisión de, de, de intervenir Panamá. Entonces ellos no se iban a, a, a someter a, a lo mismo cuando eh, un gobierno radical eh, anti izquierda como el de Donald Trump estaba encima respirando la nuca de la dictadura. Entonces, ¿de qué otra manera Daniel Ceballos puede participar en esto? Ya Daniel Ceballos no es parte ni siquiera de Voluntad Popular, porque cuando inscribió a su candidatura con Voluntad Popular, el CNE se la se la rechazó. Pero ahorita es candidato independiente. Entonces, ¿qué facilidad eh, tienen ciertas personas para levantar un partido político en Venezuela y otros que simplemente ni, ni siquiera le, le, les entregan la planilla para que para que puedan formar parte de esto aquí claramente lo que hay es dinero lo que vengo diciendo desde que empezó este este espacio eh, y, y ya, o sea, aquí aquí, aquí no, no podemos esperar valores y no podemos esperar nada positivo de la casta política que queda en Venezuela porque han sido sometidos y sumergidos a la, a la corrupción y ya son parte de ella el tema, el tema del político venezolano por historia es que nunca ha trabajado y todas estas personas quieren seguir viviendo como viven sin trabajar. Entonces, ¿qué mejor manera es? Bueno, vamos a optar por un cargo político, le hacemos la, la, la jugada a la dictadura y ya yo me quedo tranquilo y aseguro mi bienestar y de mi familia. Porque eso es lo que está pasando, lo que pasa en Nueva Esparta eh, y, y, y lo que pasa con otros estados. O sea, no, no, aquí no hay nada de que sorprenderse. Absolutamente, es más, Raymond, me hiciste acordar porque tú, tú me ayudaste en eso eh, para hacerlo viral cuando Ceballos me tildó de cínica en un en un live. Eh, antes de darle la palabra al señor Juan Núñez y al doctor Boris, eh, con ellos dos eh, terminamos para hacer mi última pregunta y poder cerrar el space porque habíamos quedado en que era hora y media, así que señor Juan Núñez tiene la palabra. Hola, buenas noches a todos. Eh, gracias a la gente de Repúblico, gracias al, al señor Álvaro, Joana y a todos los presentes por esta oportunidad. Eh, yo quiero decir algo con respecto a lo que van a ser las fraudulentas elecciones en Venezuela, que la están convocando. Eh, la narcotiranía y como siempre voy a llamar yo a la Mesa Unidad Democrática, al G4, a la oposición permitida. Yo creo que todo aquel que se preste en ir a votar está apoyando la corrupción, está apoyando el fraude electrónico, además de un delito político que está cometiendo contra todo aquel venezolano que ha venido luchando desde hace muchísimos años en Venezuela y fuera de Venezuela. Eh, yo voy a ser muy corto con el mensaje porque verdaderamente que mi, mi mensaje a los venezolanos en Twitter tengo una foto y le estoy diciendo que no se pueden prestar a ir a votar el 21 de noviembre. Pero también le debo decir algo a los venezolanos. No nos podemos agotar, no nos agotemos tratando de interpretar las estrategias de eh, la Mesa de la Unidad Democrática de la oposición permitida con la narcotiranía. Ya todos son conocidos. Si ustedes se dan cuenta, la estructura que se hace llamar opositora venezolana se están enfrentando entre ellos, se están encubriendo entre ellos y andan buscando las maneras de cómo zafarse de toda esta situación. ¿Por qué? Porque queramos o no entenderlo, nos guste o no, hay una autoridad, la policía mundial está de nuevo en el lado de los venezolanos. Y estoy hablando de los Estados Unidos por poner un ejemplo. La DEA es una policía y está persiguiendo persiguiendo a aquellos que ellos consideran honestamente que están causando una importante, eh, un importante daño en la región y en especial en los Estados Unidos. Dicho esto, eh, yo voy a finalizar eh, diciendo que la campaña en las redes sociales, y los invito a cada uno de ustedes, siempre y cuando no estén de acuerdo en ir a votar, es que, como dice el señor Álvaro, él a todo el mundo le está diciendo que no va a votar porque no se va a prestar a convalidar un fraude, a convalidar a lo que han destruido al país. Es insólito, y voy a hacer mención porque yo soy del Estado Vargas, yo soy guaireño a mucha honra, pero es increíble, increíble ver en el Estado Vargas ...al señor con nombre y apellido... ...José Manuel Olivares... ...que salió despavorido... ...por la frontera colombo-venezolana... ...porque lo iban a asesinar... ...la narcotiranía... ...y regresó... ...sonriente... ...bailando tambores en Naihuatá... ...y le falta bailar el toque de tambor... ...allá en la sabana... este ...como que si nada estuviera ocurriendo entonces en Venezuela... ...y todo es un berrinche... ...y además... ...y además... Me informaron que el jefe de campaña de José Manuel Olivares fue un ex militar de la Armada venezolana, el cual apoyó durante el golpe de Estado y después del golpe de Estado o de intentona de golpe de Estado al finado. Entonces uno dice Dios mío, pero cómo es esto? ¿Ah? A quiénes engañan esta gente? Por eso en mí todos van a encontrar por las redes sociales y fuera de las redes sociales que mi posición es inquebrantable. Yo no me voy a prestar a convalidar ninguna elección mientras exista una cosa que se llama la narcotiranía y los cómplices, la oposición permitida. Buenas noches. Gracias, señor Juan. Antes de darle la palabra al doctor Boris, no sé si Raymond quiere eh, comentar algo con respecto a lo que dijo el señor Juan. Bueno, Juan, Juan está en la misma línea que yo, no hay más nada que agregarle a, a este tema. Absolutamente. De hecho, que lo hago aquí público y notorio, aprovechando la oportunidad que están dos miembros de CITA, que justamente en la programación... De lo que resta del año, yo tengo eh, para el Space de la próxima semana, tengo programado al Grupo Cita. Entonces, me gustaría saber también de antemano si podemos contar con ustedes para el Space de la próxima semana con el Grupo Cita. Claro que sí. Con todo gusto, Joana, y muchísimas gracias a ti y a tu equipo. Correcto. No, gracias Correcto. a ustedes. Gracias a ustedes. Doctor Boris tiene la palabra. Bueno, un minuto y medio eh, Nada que, que, que Digamos ahora va a evitar Que la agenda continúe En cuanto a la farsa electoral se refiere Pero sí rescato una cosa Las condiciones con las que estos señores Iban a ir a esa farsa electoral A esa farsa en las próximas Semanas No es la misma, desde que se murió Baduel Desde que finalmente Extraditaron a Alex Saab Desde que agarraron a Otoniel en Colombia y ahora bien, el resto, se espera que en un momento traigan a los restantes miembros del, del, del coro de, de tenores y de, y, de, y de soprano Definitivamente eso le está dando y le va a dar un giro. Ya no van a ir tan cómodos y aquel maduro gritón que, que alardeaba de, de, de, de, de la fiesta democrática que viene a fin de año no es el mismo. Hay cosas que vienen, eh, hay un poco, podemos especular un poco sobre cuán severa puede ser la justicia norteamericana, coincidió con, con Raymond, no son pocas cosas por las cuales se está imputando a, a Saab, pero definitivamente las condiciones bajo las cuales eh, se iba a ir a esa farsa electoral no son las mismas, están así, y con esto cierro que no es suficiente la manipulación judicial que se está haciendo en este momento en España para extraditar o no a, al Pollo Caro a Estados Unidos, al punto que ya ahora también eh, le da oxígeno a esto, y, y alguien en, en Italia como que también tiene miedo de lo que diga o deje de decir que ya hasta la propia Italia se está involucrando en esto. Entonces, eh, Juan lo, lo, lo dijo en, en, en sus palabras también, el sistema judicial norteamericano eh, está funcionando y creo que dentro de lo que contó y nos desesperanza algunas veces eh, la independencia de los poderes aquí en Estados Unidos, pareciera que sí está funcionando y le está aguando la fiesta aún cuando lleve en efecto la parodia electoral de fin de año. Muchísimas gracias, doctor. Y nos vemos la próxima semana con el Grupo Cita. Vamos a darle la palabra al señor Manuel Núñez y al señor Carlos rápidamente para poder hacer la última pregunta a Raymond y poder cerrar el espacio. Um, a, hola a todos, buenas noches. Este, hola Raymond, hola um, Boris, Juan, Joana y el resto del equipo. Eh, doctor Álvaro, eh, bueno, eh, la, los comentarios han sido muy claros, no hay mucho que añadir, solo no hay que ir a, a reconocer esa farsa electoral que están poniendo para el 22 de, para el 21 de noviembre. Este, El sistema judicial americano está trabajando, eh, vuelvo a, a reiterar lo que han dicho. Juan, está teniendo problemas de audio. Manuel, Manuel, está teniendo problemas de audio. Eh, ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ya te he escuchado. Yo le escucho al 100%. Alto y, claro. Alto y claro. Ok, perfecto. Entonces, solo quiero eh, reiterar lo que han dicho, lo que he escuchado todos los comentarios. Eh, no hay que ir a votar. No hay que reconocer, no hay que, no hay que darle chance a este eh, gobierno nefasto, a este, perdón, a, esta, a este régimen nefasto eh, porque eh, entrar en este juego con ellos es seguirle dando, seguirles dando eh, oxígeno y ese oxígeno hay que quitárselos a como se pueda y, y con todas las herramientas que estén a nuestro alcance. Este, gracias, Joana por, por siempre estar tan, tan activa, al doctor Álvaro y a todos los que están participando en este, en este space. Este, yo creo que esta es la manera de crear conciencia ciudadana y esto es lo que tenemos que hacer para seguir adelante. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias a ti, señor Manuel. Señor Carlos, rápidamente, por favor. Señor Carlos, vamos a esperar unos 10 segundos a ver si el señor Carlos nos escucha y se activa porque ya vamos terminando, yo les recuerdo como lo dije al inicio, el space lo habíamos cuadrado con Raymond de hora y media. Ya vamos a cumplir la hora y media, pero Raymond no se puede ir sin mi última pregunta <risa> y sin que el doctor Álvaro despida al ESPEI. Así que, Yo, Ana, señor Carlos... Disculpa, una, una, antes que si Carlos no se conecta, solamente quería comentarles algo que, que, que me parece importante y se me olvidó decirlo. 30 segundos. 30 segunditos 30 solamente. Segundos. Mira, eh, la persona esta que se metió en el ESPEI, que es candidato a, a, a concejal en, en Aragua, dijo algo, ¿no? Se le preguntó yo sí que estaba aquí en la, en la sala, le preguntó, oye, ¿cuáles son las condiciones para tú participar? ¿no? Entonces, bueno, al, al final le sacamos que era eh, venía respaldado por Claudio Fermín, pero después dijo, eh, solamente teníamos que tener dos, eh, tres condiciones. Una, ser profesionales. Dos, ser mayor de, de, no recuerdo cuánto era, de 35 años. Y tres, que estuviésemos comprometidos con el movimiento y la, y la revolución social en la que está Venezuela metida. Cuando dijo eso, nos quedamos todos pero, pero helados. Solamente comentarlo porque al final esto van todos por, por la misma senda y es más de lo mismo con otra el mismo perro con diferente collar. Nada más. Gracias. Dios mío. Más o menos todos sí. han dicho qué es lo que debemos hacer. Y más aún, uno esta lucha hasta el 21 de noviembre y han mencionado especialmente Raymond nos ha dicho después del 22 de, después del 22 lo que nos viene es el show del revocatorio entonces yo te, te hago un combo de tres Raymond por favor ¿qué hacemos? ¿qué hacemos absolutamente todos los que estamos despiertos, activos y, y somos sumamente patriotas y arraigados a, a a la libertad, a la justicia, a la ley y al orden. ¿Qué hacemos? Por otro lado, este, ¿qué le recomiendas al ciudadano común? Porque espero que esta vez sí se pueda subir el Space a Repúblicos TV. Y por otro lado, y no menos importante, fue algo que tú nombraste y lo anoté inmediatamente para dejarlo al final. Porque tú hablabas de que no tenemos líder y en el caso particular... Yo hablaría de líderes, porque no creo que esta problemática deba recaer en, en una sola persona. Entonces, mi tercera pregunta es, ¿cómo hacemos para lograr esos, ese líder o esos líderes ¿no? que de verdad nos deberían representar y que nos deberían unir? Wow, ok, mira. ¿Qué puede hacer el, el, el venezolano que está dentro del país? Lamentablemente no puede hacer nada. ¿no? Creo que el venezolano que está eh, preso en Venezuela uh, está, está sujeto a, a, a una cadena de supervivencia. ¿no? Los demás que podemos seguir haciendo o sea, simplemente es alzar la voz y, y, y mantener la posición firme para que no vengan estas personas, porque lamentablemente el venezolano ha pecado de tener memoria corta y, y lo han dominado por el estómago. ¿No? Entonces, eh, aquí hay un tema de, de conciencia ciudadana, como dijo Manuel en, en un momento, y, y hay un tema de, de, de que falta de, de, de pedagogía. ¿okay? hay que eh, Los que estamos trabajando en esto eh, que estamos, o los que estén metidos en movimiento, los que estemos en medios de comunicación, uh, eh, eso es lo que se, nos queda a nosotros, seguir eh, buscando que la gente siga despertando para que el día de mañana no, no, no sigamos tan mal parados como, como estamos. O sea, lamentablemente hoy eh, Venezuela tiene 700.000 inmigrantes menos que Siria, que es un país que está en guerra desde el año desde el año 40, en guerra continua. ¿no? Y, y por último, o sea, eh, los invito a, a, a confrontar eh, eh, sobre todo esto, a estos periodistas que, que le han hecho el juego a, a la casta política venezolana por, por historia. Es lo, lo último que les puedo recomendar, porque o sea ya, yo eh, el día de ayer vi algo que me pareció... Eh, eh, grosero, ¿no? Para, para cualquier persona que se haya exiliado, incluso o cualquier venezolano que esté que esté aún en el país, que fue ver al señor Rafael Poleo, uh, defendiendo a Luis Ortega Díaz, ¿no? Uh, yo no creo que la, la jueza Fiuni pueda defender a, a Luis Ortega Díaz. Yo no creo que esos 125 estudiantes que estuvieron detenidos por más de 4 o 5 años, desde el 2014 en adelante, Puedan defender a, a esta señora que les desgració la vida y les, les, les arrebató eh, gran parte de su juventud, ¿no? Y lo sometió a un trauma que, que, que no debe ser fácil para muchos. Y, y lamentable, y lo último es, o sea, que nos mantengamos en esto. O sea, Joana, yo te, de verdad te, te aplaudo el ímpetu que le, le estás poniendo a, a, a esta materia comunicacional y. y y esta, esta gestión de, de, de buscar crear conciencia ciudadana, pero ya, ya esto no va a ser un radicalismo, sino se trata de, de, de hacer despertar al, al venezolano y que ya no se deje seguir montando el pie encima. Entonces, eso es lo, lo, lo que puedo decir, porque del resto, o sea, soluciones tangibles a, a este momento, no lamentablemente, no tenemos. Bueno, pero te faltó la última, era un combo de tres. Y es que, ¿qué hacemos para lograr ese esos líderes que necesitamos? Eh, bueno, que para, para para lograr esos líderes tenemos que empezar a, a, a generar una formación, y él, eh, vuelvo al tema pedagógico. Es un tema de educación, y, y a raíz de educación y valores que, que van a ir naciendo líderes que, que puedan eh, manejar... Eh, masas porque el tema el tema es que cuando también hay muchos líderes todos quieren el protagonismo y es lo que ha pasado en Venezuela en los últimos años y ya eh, hay que olvidar ese ese papel porque cuando ven a un, un candidato eh, con fuerza eh, lo terminan lo terminan corrompiendo no entonces este es un tema comunicacional pedagógico eh, de valores ideológico sobre todo no porque Venezuela ha estado sumergida en un socialismo de los años 50, y esa es, la, esa es la realidad, lo que pasa es que la gente no, no, no, no lo entiende, no lo sabe, y, y si hay algo que ha maleducado el chavismo a, al venezolano es en mostrarle o hacerle creer ver que la oposición venezolana es de derecha, nunca lo ha sido, en Venezuela no existen partidos de derecha. El último partido que existió de derecha en Venezuela, creo que fue el Proyecto de Venezuela, sí eso me lo puede confirmar Juan o Manuel o el mismo Boris. este Y sin embargo fue un partido sumergido también en, en, en, en aras de corrupción, ¿no? Pero del resto, o sea, para, para tú impulsar líderes primero necesitas educación. Creo que la educación es la base de todo y... Aún estamos muy lejos de conseguirla, pero ya veo que por lo menos personas como ustedes han empezado a, a, a enseñar, ¿no? a mostrar la, la, la realidad. Nosotros desde el Freedom Post este, seguimos denunciando todo lo que tenga que ver con corrupción del lado que ven, izquierda, derecha, centro, lo, lo que sea, ¿no? porque eh, se trata de, de recuperar los valores y la ética que perdió el país hace mucho tiempo. Y esto no es un, solo, un, un mal de Venezuela nada más, es un mal generalizado en Latinoamérica, porque hoy en día emigrar en Latinoamérica es como cambiarte de camarote en el Titanic. no En cualquier momento va, va a haber un socialista que tenga la capacidad de manejar masas y que sepa... Eh, eh, doblarle la mentalidad a, al venezolano o al, o al latinoamericano como tal para, para llevarlo a, a hacer esto que estamos viendo hoy en día. Y voy a poner para cerrar el, el, el ejemplo que de verdad admiro muchísimo por el trabajo pedagógico que está haciendo en Argentina Javier Mirey, que está enseñando a jóvenes, personas adultas, este eh, a lo que debería ser una economía, eh, a, a cómo poder sacar, eliminar hasta un banco central, eh, multiplicar las razones o las ideologías de derecha. Eh, y, y tú ya escuchas a la juventud argentina, escuchas muchachos de 15, de, de entre 15 y 18 años, hablando con una madurez política totalmente distinta a la que se estaba acostumbrando uh, en este país desde hace años. ¿no? Y, y el cambio lo ha generado en meses, y creo que se trata de eso, que se multipliquen más Javier Milei en, en, en, en Latinoamérica y en el mundo, que se, se multipliquen más Agustín Laje, eh, que son personas que, que, que, que enseñan eh, las la realidades de lo que ha traído la, la, la, la derecha, la, la izquierda, perdón, porque la izquierda lo que se ha encargado es de, de, de convertir en un holgazán o vago a la, a la población, y creer que tienen que depender del Estado. Y al final el Estado es el que tiene que depender de los ciudadanos. Entonces, eh, estos son los tipos de líderes que debemos impulsar. Pero en Venezuela, hoy, un personaje así como esto no lo hay. Absolutamente de acuerdo, Raymond. Te suscribo. En lo, único, en lo único que voy a diferir contigo es que me eches muchas flores a mí cuando de verdad Realmente yo soy una ciudadana común y corriente. Yo a lo que he logrado, a lo que he llegado, a lo que he construido, no solamente en Repúblicos TV, todo ha sido un trabajo en equipo. Esto no es nada que, que sean solamente flores para Joana. Joana ha aprendido... No solamente de las dos cabezas de republicos las tengo que nombrar, poco lo hago en los space, pero las tengo que nombrar porque sin ellos no hubiese aprendido a todo lo que yo he logrado el día de hoy, Alberto Franceschi y Humberto González. Y a cada uno de los republicos sin ellos no sería nada. Como cada uno de los amigos, tuiteros, mire les puedo nombrar aquí, sé citar. Mi niño se cita como a cada uno de los ciudadanos que comparten conmigo, que hablo con ellos, que en, en privado, por DM, por lo que sea, por Telegram, bueno, por todas las redes sociales, Dios mío, que a uno le colapsan, yo nada más tengo cuatro mil seguidores, santo Dios, y yo tengo todo colapsado, todo, todo, Twitter, Telegram, eh, WhatsApp, todas las redes las tengo bloqueadas, bueno, salvo que, que es la que menos utiliza la gente. Pero de verdad, sin ellos, sin el ciudadano, sin todo el apoyo que cada una de las personas hacen en esta lucha, no sería este, lo poco, lo poco y el granito de arena que, que pongo yo. Entonces, de verdad, pues gracias por las flores, pero esto es un gran trabajo en equipo. Doctor Álvaro tiene la palabra para que cierre este gran space que ha sido de verdad maravilloso. Raymond, te agradezco, te bendigo, que Dios te multiplique siempre y te repito lo que te dije al inicio. Espero que esta sea una visita de muchas. Claro que sí, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Raymond. Muchísimas gracias al señor Manuel, señor Juan, a Ernesto, el doctor Boris y a todos cuantos participaron aquí eh, como oyentes o como hablantes. Eh, eh, Bienvenidos, hicieron de esta hora y media, hicieron de estos 90 minutos un rato ameno. Seguimos creando conciencia ciudadana, seguimos tratando de lograr que Venezuela eh, regresar, de tener nuevamente a nuestro país, pero ahora reestructurado y con nuevos valores nuevos principios, tenemos que hacer un trabajo muy grande, un trabajo muy profundo eh, Argentina es muy afortunada Javier Milley es muy afortunado porque él vive, él está en su tierra, él puede hacer su trabajo desde adentro para nosotros es más difícil porque quienes hacen eh, el proselitismo adentro son ellos son ellos y entonces tienen a los venezolanos engañados, atrapados secuestrados nosotros desde afuera tenemos un alcance muy limitado, pero este, sé, sé que existe el potencial entre, todo, entre muchos de los que estamos en el exterior de convertirnos en multiplicadores de Javier Mileis. Seremos muchos Javier Mileis en el exterior y trataremos de regresar y convertir a Venezuela en, en lo que queremos, en lo que queremos un gran país. Muchísimas gracias a todos por tener, por estar esta noche con nosotros. Los invitamos nuevamente el próximo jueves a las 8 de la noche, como siempre, como toda la semana. Raymond, bienvenido. Esta es su casa y larga vida para el Freedom Post. Buenas noches. Bueno, mucho, muchas gracias. Muchas gracias a todos y saludos a todas las personas que participaron. De verdad, agradecido por esta oportunidad para poder conversar con ustedes y, y respirar un poquito de libertad. <risa> Hasta luego. Buenas noches, amigos.